Vamos a ver eh, de qué se trata este proyecto que impulsan para intentar de alguna manera, Pablo, bajar eh, los robos de bicicletas que cada vez se dan más y cada vez con consecuencias peores. Te escuchamos, adelante. Es así, ¿tá? no es por eso que estamos enfrente de la legislatura provincial, porque la Cámara de Senadores ya dio media sanción a este proyecto de ley que intenta justamente registrar las bicicletas, identificar las bicicletas que son robadas. Y más detalles nos va a dar el senador provincial con quien ya estamos, Ernesto Mancinelli. Bueno, gracias por recibirnos. Oh, muchas gracias a ustedes. Bueno, esto es así, ¿se intenta identificar las bicicletas? Sí, efectivamente estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad en la creación de un registro voluntario de bicicletas que es un instrumento que le va a permitir a los usuarios y usuarias de, de estos rodados ya sea en su modo recreativo, en un modo como medio de transporte o deportivo poder tener una trazabilidad de su bicicleta. Digamos. ¿Qué implica esto? Primero poder acreditar su titularidad, digamos, sea su, su pertenencia digamos, sea de la bicicleta en segundo término, todas aquellas personas que quieran comprar una bicicleta usada, que es muy común ¿no? por, el, por el precio de las bicicletas o, o porque creció su hijo y necesita otra y la cambia, etcétera, etcétera, va a poder comprobar que a quien se la está comprando es el, el verdadero dueño o eh, que no esté, digamos, informada como una bicicleta robada eh, en el registro, digamos. ¿no? ¿Esta bicicleta tendría un código? Sí, efectivamente, tendría un código... Estamos trabajando, nos hemos juntado con la gente del Polo TIC, digamos, para tratar, digamos, de que sea un código inviolable. ¿no? Y bueno, la idea del, del registro es que sea fundamentalmente muy sencillo, como decía, que sea voluntario, que sea gratuito, que sea muy poco burocrático. Esto implica seguramente ir una sola vez a hacer el primer trámite y que se verifique que esa es la bicicleta que se está eh, registrando y después todo la, todos los demás trámites, la idea es que se hagan de manera virtual eh, y que la autogestione el, el usuario. Hay un dato que me dio importante fuera de cámara que eh, intentan también quizás colocar registros en distintos puntos, en distintas ciclovías, para que de esta manera si a uno le roban la bicicleta se pueda ir viendo o haciendo un seguimiento de esa bicicleta. Sí, efectivamente, estamos trabajando a ver si se puede incorporar una tecnología muy sencilla, que uno de los que, uno, uno lo que estamos evaluando tiene que ver, por ejemplo, con el, el, el microchip, digamos, que se utiliza, por ejemplo, en la tarjeta SUBE, ¿no? de ponérsela en la bicicleta en algún lugar oculto, y que a su vez después la policía tener algunos portales ¿no? en distintas ciclovías y que se detecte aquella bicicleta que ha sido declarada eh, robada. Digamos, ¿no? Después otro de los puntos que me interesa recalcar digamos, como beneficioso digamos, de este registro voluntario, tiene que ver también con que las fuerzas de seguridad o la justicia ¿no? pueda devolver a sus legítimos dueños aquella bicicleta que han sido eh, secuestradas por la fuerza de seguridad en operativo, en allanamiento. tenemos una situación que por ahí la policía encuentra bicicletas de. o que está a la certeza que han sido robadas y es muy difícil conectarse, digamos, con los, con los dueños, porque en general o no se hace la denuncia, o las denuncias digamos, son bastante vagas en cuanto a la descripción, o sea, describen el color de la bicicleta, en el mejor de los casos la marca, y no mucho más, digamos. Por lo tanto, cuando se recupera una bicicleta, es muy difícil después poder identificar a su, a su legítimo dueño y devolvérsela, digamos. ¿no? ¿Este código que iría en la bicicleta, eh, aún siendo limado, se podría eh, detallar, digo, se podría averiguar qué bicicleta es la robada? Bueno, eh, es la idea, por ahí un poco... Eh, eh, se ha demorado un poco el proyecto porque estamos trabajando en cuál es eh, el mejor eh, instrumento digamos, ¿no? para generar este registro y que sea inviolable, digamos. pero sí, una de las alternativas es que sea con una tinta eh, ultravioleta que eh, se pueda leer incluso digamos, cuando se despegue o cuando se raspe digamos, el, el cuadro de la bicicleta. Senador, eh, ¿se ha incrementado el robo de bicicletas en este último tiempo? Bueno, el, el, se ha incrementado bastante proporcional al uso de la bicicleta, digamos, ¿no? eh, mundialmente y sobre todo eh, en la pandemia, digamos, con la pandemia las fábricas de bicicleta entraron en crisis porque no podían satisfacer la demanda, esto ocurrió en todo el mundo y la Argentina y Mendoza digamos, no escapan a eso y como consecuencia de eso también ha, se ha incrementado digamos, el, el robo. Digamos, ¿no? Y por otro lado también desde hace un tiempo los gobiernos, en particular el gobierno de Mendoza y muchos de, los, de sus municipios, venimos trabajando fuertemente para que se incorpore la bicicleta como un medio de transporte, como un medio también recreativo, se vienen el, elaborando más ciclovías para darle más seguridad y por lo tanto bueno creemos que este es un instrumento, el registro voluntario de bicicleta que va a ayudar eh, de alguna manera a tratar de darle más seguridad a los ciclistas. ¿no? ¿Se trata de más robos en la vía pública o sustracciones en viviendas? Mira, lo que hemos hablado con la gente del Observatorio de Seguridad, eh, la mayoría de los robos se da en sustracción de vivienda, en el patio, bueno, se sacan, digamos, de la, de la vivienda. Hay, por supuesto, algunos casos que tienen que ver con el robo. Eh, o a mano armada, o con el robo, digamos, a quien va andando en bicicleta, pero la gran mayoría tiene que ver con sustracciones eh, desde los, en los hogares. ¿no? ¿Son más violentos estos, estos robos en la calle o no? No, no no no tenemos por lo menos que haya un incremento en eso, y algunos casos hemos tenido hace muy poquito, digamos, lamentablemente, el caso, digamos, ¿no? de, de, de, este, de Emiliano Fernández, digamos, que, que falleció. Eh, pero digamos no es, eh, no es un dato digamos, que, que venga por lo menos eh, de manera eh, general. Digamos, ¿no? Muchas gracias, senador. no Gracias a ustedes. Bueno, con ustedes en la palabra del senador Ernesto Mancinelli. Entonces intentan uh -huh. que la Cámara de Diputados, ahora teniendo ya la media sanción de Cámara de Senadores, apruebe este proyecto de ley para el registro de bicicletas. ¿Tano? Bueno, está claro que quedan cosas por pulir y que... Eh... Todo lo que sea que, que, que sirva para evitar los robos, para dificultar esa tarea o para no comprar robado, bienvenido sea. El tema es que después no se traslade el costo a nosotros, ¿no? A los usuarios. Pablo, gracias. La vamos a seguir con este tema. Nos vamos al otro.